Hola chicas, ¿cómo están? Bienvenidas a otro video más. Muchas gracias por estar aquí una vez más. Y como siempre les digo, espero que este video les guste, que sea de sagrado, pero más que nada que les motive. Porque hoy vamos a limpiar, a depurar, a sacar todo lo que podamos de esta cocina. Mi cocina ya necesitaba una limpieza profunda, chicas. Ya la traía en mi cabeza desde el año pasado, no les miento, de verdad. Me di cuenta que en esta isla que están viendo estaba desperdiciando tres cajones que no los estaba ocupando apropiadamente. Y algunas veces yo decía, ay, no tengo espacio donde guardar. Y chicas, aquí tenía yo seis cajones y de esos seis cajones solamente estaba utilizando dos de ellos. Entonces dije, es necesario trabajar en esto. Y como pueden ver aquí este es mi cajón principal digamos que el cajón que yo utilizo para guardar lo que son mis papeles mis lápices donde hago mis notas todo lo que necesito uh, para para anotar cualquier cosa eh, aquí es donde guardo mis baterías mis ligas tijeras y todo eso pero uh, de ahí se volvió un cajón lleno de basura como pueden darse cuenta muchas veces lo organicé, no crean que no lo organicé. sí se mantenía organizado pero vuelve y se desorganiza chicas así que es me daba pena enseñárselos pero esta es la vida real muchísimos de ustedes me han dicho Pilar, que bonita tu casa a todas, todas ustedes me dicen que soy muy organizada y que siempre tengo todo limpio que como le hago chicas mi casa no es perfecta sí me encanta la limpieza la organización no se diga y la decoración y todo pero mi casa no es perfecta de verdad que hay áreas que no les he enseñado como estas vean los cajones como estaban llenas de llenos de papeles perdón tenía papeles libreta de los niños a uh, papeles de la escuela uh, bueno infinidad de cosas en estos cajones esos son los tres cajones de este lado de enfrente que les comento que estaban llenos de cosas esos papeles realmente no tendrían que haber estado aquí para eso tengo mi oficina y desde hace tiempo tenía que haber organizado esto pero como les digo a veces esto sucede y por mucho que yo me enfoco en lo que es la limpieza y organización a veces se me escapan algunas cosas así que esta limpieza ya la traía en mi cabeza desde hace tiempo de verdad no les miento Así que hoy decidí hacerla y aún así no la terminé, pero hice lo que pude y la verdad que quedé satisfecha. Y como pudieron ver, esos son algunos de los gabinetes que vamos a estar limpiando el día de hoy. Lo primero que voy a hacer va a ser sacar... Todos los papeles de los cajones de la isla Eso es lo primero, me traje mi bote de basura Y lo voy a hacer estilo maricondo eh, Maricondo nos dice, no sé quiénes de ustedes se recuerdan Chicas, las que ya est están conmigo desde el principio Pero el año pasado, al principio del canal Les hice un, un, un video, perdón, estilo maricondo ah, Les hablé un poquito acerca de ella Por aquí se los dejo porque no recuerdo exactamente Qué fue lo que les hablé en ese video pero uh, si quieren verlo, ahí les hablé un poco más de ella y de qué se trata. Yo sé que muchas de ustedes ya han escuchado de Maricondo y del estilo de trabajo de ella. Así que es una chinita que escribió, escribió dos libros. Uno se llama el... Ay, no recuerdo el nombre ni les voy a mentir, chicas, porque en este momento que estoy grabando no me recuerdo. Pero por aquí les voy a dejar el video. Ahí les hablo de los dos libros. Y, este, ...y de qué se trata. Y ella, esta mujer, lo que nos dice es que vayamos por áreas. Por áreas para que no nos frustremos. Y de verdad que eso es lo que a mí me gusta hacer desde que yo descubrí a ella. Ese es el estilo y la estructura que yo tomo cada vez que voy a limpiar... ¿Por qué? Porque la verdad es que sí tendemos a desanimarnos cuando nos vamos a sacar todo de arriba para abajo, de abajo para arriba. Como pueden darse cuenta, aquí yo ya había sacado todo eh, de los cajones, ya había tirado a la basura todo lo que no iba a utilizar y con lo que había decidido quedarme, que fue todo esto que están mirando encima de la isla. Después de eso me moví al gabinete que está al costado de la isla Y aquí es donde yo guardo todo lo que son mis semillas secas La, la linaza, la chía, canela y todos los productos secos que utilizo cuando me hago mis licuados o mis tés y todo ese tipo de cosas naturales en esta área es donde las yo las guardo también aquí mantengo todo lo que es de hornear lo que es la vainilla el polvo de hornear y todas esas cosas ya era necesario deshacerse de las semillas secas porque ya tenían a uh, un, unos meses ahí un par de meses o más yo creo que no las utilizaba así que decidí cambiarlas ya por unas nuevas así que tiré para Tire todo para poder lavar las botellas y aquí chicas, algo que estoy haciendo y que les he comentado en otros videos es traer una canasta para poder guardar todo lo que necesitamos poner en otro lugar. Y que nos puede robar tiempo entre ir y llevar y traer, llevar y traer y todo eso. Siempre es bueno una canasta. En este caso yo la estaba utilizando porque eran todos los papeles que yo había decidido uh, guardar y quedarme con ellos. Entonces yo necesitaba buscar lugar para todo eso. Así que decidí poner todo en una canasta y ponerlo en un costado. Porque si yo iba a hacer eso, eso me iba a robar mucho tiempo. Así que lo hice así y como les digo, les he comentado, siempre es bueno traer una canastita para poder separar. Porque si yo dejaba todo eso encima de la isla, eso me iba a desesperar mucho más. Así que eso creo que fue una muy buena idea o siempre será una muy buena idea tener una canasta para guardar todo a un costado. Y después, chicas, mi cocina antes que nada, quería comentarles que estaba completamente limpia. Yo no tenía nada detrás de sucio, no tenía nada. La cocina estaba limpia ya le había dado a desayunar a mi familia. Y este después de que ellos desayunaron, cada quien se fue a hacer su respectivo trabajo, incluyendo a mi esposo también. Él estaba trabajando en mi recámara. Porque uh, acuérdense que también les comenté que quiero dar un cambio en mi recámara. Así que eh, lo mandé. Lo mandé a pintar mi cuarto. Entonces este empezó a trabajar ya en mi recámara. Mientras eso yo me puse a grabar. Entonces eh, después de eso lo que hice fue lavar las botellas. Como pudieron darse cuenta aquí. Ya las estoy lavando. Y ponerlas a secar. Para que este, ya estuvieran limpias en el cajón. Yeah, just give me one more I swear I'll try my best to always be there, and que ya de regreso en el gabinete ya limpiándolo para que ya estuviera listo para cuando las botellas se secaran también quería decirles que uh, esta limpieza como les comenté al principio ya la tenía en la cabeza desde hacía tiempo así que ya no veía la hora de hacerla y ya no era tanto traer un video, pero era necesario para mí hacerla de hecho muchas tomas tal vez no, no salieron tan bien porque la verdad yo estaba bien enfocada en lo que era la limpieza me tomó casi hasta las 3 de la tarde terminar esta limpieza. De verdad, no les pude, como siempre, no les puedo poner todo porque el video... Se alargaría mucho más, aún así este video fue demasiado largo. <risa> Espero que se hayan quedado conmigo hasta el final, de verdad, discúlpenme, pero uh, no podía traerles esta limpieza en un video, en un video de 10 minutos. Tenía que, que grabarles lo más que pudiera, aún así pues no, no les grabé todo y también aún así no me dio tiempo terminar todo. Ahorita les cuento, pero antes déjenme les cuento que en este gabinete es donde guardo todo lo que es uh, los condimentos, lo que es el orégano, el comino, la papicra, eh, todos los condimentos para cocinar, el ajo, todo eso lo guardo en este gabinete. También era necesario pues ya darle una limpiadita. Eh, estos gabinetes sí los ordeno bien seguido, lo que es el, el del otro costado y este. En realidad yo ordeno todo lo que, lo que están viendo que, que vamos a hacer ahorita. Lo único que sí me era necesario para mí hacer era deshacerme de esos papeles de los gabinetes de la isla. Y, este, y también de algunos trastes que yo sé que ya no estaba utilizando cosas que, que, que me deshago cada año chicas y que de vez en cuando cada vez que hago limpiezas profundas me deshago ya sea de trastes, eh, de, de decoraciones de cosas que yo sé que, que ya no he utilizado en un año o dos y que pues ya no las voy a utilizar así que es mejor pasarlas a otras manos que, que tal vez le pueden dar mejor uso algunas veces muchas de las cosas las vendo pero uh, por eso es que hago estas limpiezas de vez en cuando. Y como les digo, ya traía en mente hacer esta limpieza. Así que eh, empecé primero haciendo la organización del pantry. No sé si algunas de ustedes miró el video o si se lo perdieron por aquí. También se los voy a dejar, pero hicimos la decoración, no la decoración, perdón, la organización del pantry la semana pasada. Eso fue lo único que alcancé a hacer en ese día y para mí fue suficiente en esta ocasión me hubiese gustado terminar toda la cocina, pero tampoco me fue posible. Y la verdad que para mí fue suficiente con lo que hice, como les digo, no terminé de hacer todo. Me faltó el gabinete grande donde guardo todo lo que son las ollas, los sartenes. Y también me faltó el gabinete debajo del, del lavabo. Ese gabinete siempre se desordena y lo organizo súper seguido, pero siempre se desorganiza. Pero en esta ocasión tampoco me dio tiempo hacerlo, chicas. Y no pasa nada. Lo dejé, hice lo que pude y después en otro día dije pues hago ese cajón y pues también sirve de que, que las motivo en otro video también pero no más que nada chicas fue el tiempo la verdad es que yo les he dicho les he comentado no se frustren hagamos lo que podemos y dejemos lo que no para otro día no pasa nada hay que estar contentas y satisfechas con lo que hagamos con lo que alcancemos a hacer a veces las fuerzas no dan a veces el tiempo corre el tiempo tampoco alcanza y no pasa nada hay que hacer lo que podamos, chicas, sin frustrarse ¿ok? y siempre contentas. La, lo, lo, la idea es hacerlo siempre todo contentas, con gusto, con alegría y no estar refunfuñando cuando hacemos nuestro quehacer porque eso hace que se haga más pesado. Así que yo siempre les he recomendado siempre contentas, con gozo y con mucho ánimo haciendo las cosas para que nos salgan bien y para que sea menos menos pesado, para que sea más ligero el trabajo. selfish and made you believe that you're not good enough but you're all I need I take you places Chicas, voy afuera. Estoy haciendo la limpieza de la cocina. Pero que creen que el Señor nos sorprendió con nieve <ríe> en este día que me puse a limpiar la cocina y a depurar. No pensé que iba a nevar, no chequeé el weather, no chequeé el tiempo, cómo iba a estar. Pero me salió sol por la mañana, como les comenté, y se me metió después y no pensé que iba a nevar. De verdad que yo no sabía. A lo mejor toda la gente sabía que iba a nevar porque este, mucha gente siempre está chequeando el weather, pero yo no, porque yo nunca checo el tiempo, porque el tiempo es unpredictable, como dicen. A veces dicen que va a llover, a veces no, a veces dicen que va a caer nieve, a veces no. Y la verdad que yo no sabía que iba a nevar hoy, pero... Pero ni modo, voy a seguir con la limpieza porque ya voy a medio camino y este ya nadie me va a parar, aunque esté nevando. Ya después si se llena más en la tarde, probablemente los niños van a salir a jugar en la nieve ya cuando se haya cubierto. Si es que se queda porque algunas veces solamente neva poquito y no, no, no se pega. Pero espero que esta vez sí se pegue un poco. Pues bueno, a continuar con la limpieza. ¡Milo! ¡Vente, Milo! ¡Milo! Venga, sí, mi amor, venga, sí, venga, venga. Y como pudieron ver aquí ya como dando todo de regreso en la isla, ya todo limpio, todo bien sacudido, sacudí todos los trastes de abajo, saqué lo que ya no necesitaba para donar y solamente me quedé con lo que pues que sí voy a utilizar. Y ya después de eso me moví a lo que eran los gabinetes en la parte de acá donde está la estufa, limpié lo que era la parte de arriba, eh, se los tuve que hacer ya en cámara más rápida por cuestión de tiempo. Pero también aquí lo que hago siempre es ya voltear lo que son las tablas o los estantes de los gabinetes. Porque muchas veces con el peso de tanto trastes, vean todos los trastes que saqué, pues lo que tienen a hacer es que se, se bajan. Entonces aquí lo que hice fue voltearlos, así que por eso tal vez se van a dar cuenta que están un poquito hacia arriba porque me gusta siempre a que limpio pues voltearlos de un lado y de otro para que las tablas no se no sé como no sé qué es la palabra pero para que no se pandeen no se no se bajen no sé entonces por eso ah, es que se mira tal vez a ah, desanivelado porque después el paso eh, con el tiempo de los perdón con el paso de los días los trastes lo van a hacer que ya se se pongan en parejo así que eso fue lo que hice saqué todos los trastes como se dieron cuenta y este también me deshice de muchos trastes de aquí y la verdad es que no les hice una toma de todo lo que saqué, pero saqué una caja grande de muchísimas cosas que ya no eran necesarias aquí en casa y que pues van a pasar a otras manos. Y ya después de eso me puse a sacudir los gabinetes Aquí es donde guardo todos los condimentos también. Y este, decidí ponerle um, papel, liner al, al, al cajón. Normalmente le pongo otro estilo de, de liner, pero esta vez decidí ponerle uno que... Que se pega, lo encontré en la tienda del Dollar Tree, ese es, lo he usado por, muchos, por mucho tiempo, me encanta ese liner, ese papel, eh, eh, lo, encuent lo encuentran en la tienda del dólar por si les gusta el diseño, se mira muy bonito y la verdad es que protegen los, uh, los cajones, a mí se me dañan, se me ensucian entonces uh, con las cosas cuando tienen tantas cosas tienden a dañarse, ensuciarse así que es mucho más fácil limpiar y sacudir cuando tienen un papel abajo, un liner además que son muy fáciles de despegar y lo podemos quitar a la hora que nosotros queramos después de eso lo que hice pues ya me bajé en la parte de abajo y pues ya ahorita van a ver el resultado final fue ya como quedó el gabinete de los trastes después de que ya había sacado todo lo que ya no necesitaba no sé qué pasó con este pedazo de clip que les grabé pero bueno uh, aquí arriba ya me quedé con solamente lo que son las tazas medidoras las tazas para el café abajo me quedé con los que son los bowls puse los platos pequeños los platos uh, blancos solamente me quedé con los blancos me deshice todos los de color gris y este y pues solamente con las cosas que necesitaba aquí en el primer cajón en la parte de arriba es donde guardo lo que son las el ajo guardo mis pastillas para cuando las necesito eh, no las uso todos los días ni seguido pero cuando de repente me duele la cabeza eh, siempre me tomo una pastilla y tengo varios en diferentes lugares y aquí es donde guardo también lo que son los protectores para la mesa para los vasos del agua y cositas para la cocina que son necesarias como la gelatina de polvo y cositas así en la parte de abajo es donde guardo todo lo que es el plástico pero también ah, estoy tratando de evitar mucho el plástico casi la mayoría que tengo son cerámica y vidrio muy poco me gusta el plástico en realidad solo mantengo lo que necesito como los platos para las hamburguesas eh, las bases para los elotes cuando hacemos elote, algunas bases para el pan, aquí es donde también guardo mis tablas, que por cierto ya también necesito nuevas tablas para picar, este, también aquí guardo los bowls para, la, para lavar la verdura, la ensalada, y ya en el siguiente cajón en la parte de arriba guardo... Uh, lo que son los utensilios de cocina también, utensilios que son necesarios como el exprimidor de limón, el exprimidor de ajo, tijeras, peladores de papa y todo ese tipo de cosas que hacen falta aquí en la cocina. Y que estoy segura que muchos de ustedes también tienen. Yo ya me deshice de muchas cosas. Solamente me quedé, como les digo, con lo necesario. Y ahí a un costado tengo lo que son las toallas para la cocina. Las servilletas para la cocina. Tengo dobladas la mitad en, en estilo maricondo. La, la mitad en estilo normal. Y este el estilo maricondo siempre te da mucho más espacio. Yo ocupé aquí solamente la mitad. Pero la verdad es que... Eh, eh, la forma en que Maricondo nos enseña a doblar la ropa y las cosas es una forma uh, de ahorrar muchísimo espacio. Y uh, aquí en la parte de abajo también tengo uh, lo que aquí nada más dejé lo que es la freidora de aire, mi, mi licuadora para los smoothies, tengo uh, para hacer los, el chocomil, una base de vidrio en la parte de atrás tengo unas bases para pastel la tostadora de pan y otros bowls uno de vidrio y uno de cerámica y el resto por los pues los tengo en lo que es en la parte de abajo de la isla me encantan los bowls de vidrio de cerámica y aquí en la, el primer cajón de la isla tengo lo que son las cucharas los tenedores eh, normal aquí en este en esta área y este y aquí en medio ya lo que era mi cajón ya lo dejé organizado, limpio, ya listo para llenarlo con las cosas que voy a necesitar aquí, como son los lapiceros, lápices, este, papelitos para hacer mis notas, eh, paper clips, baterías, ligas, que es más, tijeras, que es más o menos lo que siempre utilizo. Y estas cositas que tengo aquí son para llamar a los niños cuando ya está listo el desayuno, la comida. Siempre les toco el timbre <ríe> y ellos vienen. Uh, pero bueno, así más o menos ya quedó listo. No puse nada todavía porque yo siempre antes de, de traer las cosas para rellenar, eh, siempre me gusta primero organizar para ver qué es lo que puedo traer y qué es lo que voy a necesitar. Como que puedo pensar mejor de esa manera cuando ya todo está limpio y organizado. Aquí en el siguiente cajón guardo todo lo que son mis um, uh, las cosas para la cocina, como las bolsas de Ziploc, Hello, todo es para la cocina, Pilar. <ríe> no sigas diciendo que para la cocina. Estamos en la cocina, perdón. Pero aquí es todo lo que, lo que guardo aquí son las Ziplocs, las bolsas de Ziploc, el papel de papel encerado y el papel de plástico, el papel aluminio. Y ya al frente, donde estaban los gabinetes que estaban llenos de papeles, quedaron completamente vacíos, chicas. Vacíos para que ahora sí ya sean usados con cosas que realmente necesitan estar aquí. No sé todavía, todavía qué es lo que voy a poner aquí, pero uh, lo único que sé es que ya están limpios y pues nada, listos para usarse ahora sí. Y ya en la parte de abajo, en la isla, solamente me quedé con los reflectarios que solamente voy a necesitar. También me deshice de muchos reflectarios. Saqué como dos sets de reflectarios y de, de bowls que ya no necesitaba. Eh, eh, también saqué, ¿qué más saqué? De Aquí saqué varias cosas, no recuerdo exactamente qué fue, pero solamente me quedé con los que me son útiles, que utilizo más seguido y que probablemente los voy a reemplazar después pero ya por el momento lo que no ocupaba en dos, tres años, eh, ya lo ya me deshice de ello, no quiero decir dos, tres años pero me vi dos años y ya en la esquina me quedé, solamente puse lo que era mi arrocera eléctrica y mi crop pot y también mi jarra, que no sé qué pasó con la otra jarra, nunca la encontré y en el otro lado, en la parte de atrás, me solamente organicé lo que son los um, Uh, contenedores o como se dice organizadores contenedores de vidrio eh, y también puse eh, aquí donde tengo el azúcar tengo este otro contenedor que está vacío algunas veces guardo um, harina de repente cualquier cosa galletas a veces para lo que se utilice en el, a un costado tengo también los las bases con los utensilios de cocina de plástico de colores y en el otro pues como pudieron ver tenía también lo que son los utensilios de cocina eh, de acero inoxidable también y a un costado solamente tengo la licuadora. <música> Y aquí al final solamente dejé lo que es mi canasta donde guardo las cebollas y los aguacates, aquí es donde se me maduran los aguacates cuando los traigo verdes, que es casi siempre la cebolla y al otro lado y al costado pues ya se dieron cuenta anteriormente, aquí puse ya las botellas lavadas y listas para rellenarlas ya con todos mis productos, todas mis semillas secas que hasta aquí donde yo las guardo. Y ya en la parte de abajo uh, mantengo lo que es la, las cosas para hornear, como el polvo de hornear, la vainilla, azúcar, glass Y ustedes saben todos los ingredientes que se utilizan para hornear. Y aquí al otro costado de la isla, pues van todo lo que son mis uh, cosas de la cocina, mis condimentos de cocina, perdón, eh, lo que es el, el orégano, el albahaca, la papica y todos esos ingredientes que utilizamos. Y pues nada, así fue como se organizó el día de hoy. Espero que les haya gustado este video, chicas. Muchas gracias por haberse quedado conmigo. Si eres nueva y te gustó el video no se te olvide suscribirte ahí abajo y también prender tu campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros próximos videos muchísimas gracias por haberle dado clic al día de hoy y pues nada dios me las bendiga a todas ustedes de verdad que les doy muchas gracias por sus comentarios por mirar mis videos y no sé qué más decirles pero estoy muy muy agradecida de verdad con ustedes y gracias por su apoyo. Las voy a dejar. Esto ha sido de mi parte por el día de hoy, pero espero que les haya gustado este video y lo más importante, que se motiven. Así que nos vemos en el próximo video. Dios me las bendiga y a su familia también. Bye bye.